Y destapando las botas que compré Porque estamos en el campo Entonces Estamos en clima ¿Cómo se llama? Invierno, pues tía, en Colombia Estamos en invierno Todo el año eh, Verano hay poco Pero como tres meses o cuatro Pero repartido en todo el año Entonces como aquí sale uno en la manguita Así sea que está siendo un gran día Igual uno se, se moja y se moja y ya estoy usando bolsas en los pies, por ahí están. Cuando moja, entonces prefiero para estar en el campo y para bajar en la moto tener botas. Venus. Pues las clásicas son las machitas, pero Venus es para hombres también. Entonces no sé, luego cuando la encuentre me compro unas bien... Bien, ¿cómo es que se dice? No, tío, esto se mete porque uno se va a trabajar a, en el campo, entonces se va a mojar. Entonces uno se la mete por dentro. O bueno, se las remanga. Este. Este es un capesino más. Para mi blog y para ustedes cuando discord